Eh, esta semana se ha hecho viral y muchos comentarios se han hecho. Ayer tuvimos un tema y lo debatimos y yo espero que las personas que estén en su casa pueden llamar al 809-725-0505 y yo quiero preguntarle a, a las personas si sienten que eso de la prohibición de las canciones o del filtro de las canciones es un disparate o es algo que, que, que, que, que, va, que ayudará a, a, a nuestro país. ¿Usted entiende que es un disparate o que va a ayudar a nuestro país, Neto Flow? Yo pienso que no va a funcionar. Porque no tanto solo aquí los urbanos tienen ese problema, sino los extranjeros. Solamente quieren ver, juzgarlo de aquí. No es así. Cuando usted pase por un colador, como dijo el señor diputado, uh -huh. las canciones de aquí, ¿qué usted va a hacer con las canciones de, de otro país? Si sí, lo van a hacer, tienen que hacerlo en entorno a todo el mundo entero. Los boricuas, los colombianos, cualquiera. Nada más no es con lo de aquí. Yo pienso que también se puede hacer, se puede dar, porque como usted. ¿Cómo tú prohibirías los, los, de, los demás países? ¿Cómo tú lo, ¿Cómo tú lo harías? Porque Junior, yo, yo, yo vi a, a Víctor hablando esta mañana, dice que sí que se puede. Yo, mi pregunta es: ¿cómo se va a hacer? Porque ahí es lo difícil. O sea, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo tú vas a prohibir? Multándolo, tal vez. Tal vez, multándolo. ¿Es un disparate o, o va a ayudar? Porque, va a ayudar? No, no, no, no, no. Va a ayudar, yo creo. porque ¿En qué va a ayudar? Que mira, lo prohíba? mira. Ok, si, si prohíbe las canciones de eh, Vaina, ¿en qué va a ayudar? Que no se va, no va a salir lo que ellos quieren lograr. Que, que esas canciones explícitas, sí. O sea, esas canciones, o con mala palabra, con doble sentido, bueno. no salgan. Porque mira, si tú te das cuenta, hay un artista que para otros. ¿Cómo se dice? Para otro Para naciones. Para otro país Hacen otra canción. O la editan. La editan. La, la editan. Entonces, para, aquí no hay ley. Para ellos, que eso... Boom, de una vez. Mira, eh, eh, en el término que estás hablando ahora, eh, si tú te fijas, hay algunos productos que fuera de la música, no para, cosa para que poner ama, un ejemplo, no hay una cosa que, que, la aquí, bonita que aquí... Es que aquí, aquí, una llamada. lo buenas. Es una llamada. Está, ¿Qué usted opina? ¿Usted entiende? Le habla Juan, Lu, le, le habla Juan Luis. Dígame, Juan Luis. A su orden. Ajá. Juan Luis, ¿usted entiende Ajá. que prohibir las eh, canciones eh, urbanas eh, ayudan Lebron o desayudan? Oh, perdona. LeBron James y los que van para las finales. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Primero, eh, los números los dan favoritos. Dios le Ahora, una pregunta: ¿qué tiene que ver LeBron J eh, con la eh, canción urbana? Nada, eso es matar temas. <risa> eh, mira, en, en virtud de lo eh, que estábamos hablando ahorita. Mire, don, lo que le vamos a decir. La comida. <risa> tiene que estar eh, alimentarse. No, no, eh, <risa> vamos a darle un chance, a los televidentes no se pueden maltratar. Mira, el, telev... señor, el cliente no se puede maltratar. Señor, mira, señores. Mira, mira, hay una. Hay uno especial ahí. <risa> De ahí ahí no, la libertad, está. mira con relación mira, a lo que 200, estaba diciendo. Pero, espérate, Tú con 200 pesos te, hagas, te, da, <risa> te, da, te da mira, mucha carne. De la, con de la relación carne, a lo que estaba que diciendo sal, el espérate, diputado, de la que tienen sal, escucha un consejo: con, sal, con de la sal, carne salada, sí. y, y unos fritos como grandísimos. Mira, mira, sí, grandísimo. Los fritos son duraderos. Con sí, 200, 200 lo hace, oye, mira, mira Con pros, relación a lo que decía el diputado, es bueno comenzar a poner reglas. Y hay que comenzar por el patio, como es bien conocemos. Problema, Pero, yo escúchame, escúchame, yo... déjame explicarte. Yo esa palabra. Por ejemplo, cuando tú pones reglas en tu casa, tú comienzas a hacer algo, porque el problema es que no hacemos nada. Entonces, cuando alguien quiere hacer algo, de una vez le queremos poner una corta pizza, yo creo que... Ese diputado, no sé si lo hizo por buscar sonido, o porque estamos en campaña, o, o lo que sea. Okay, Pero antes, aquí había una señora, sí, apellido eh, Saida. Doña Saida, que todo lo que escribió un artista Nesto, o sea, tenía que, que pasar dato, por ahí. Eh. Néstor, o sea, me dieron un dato. Que la canción que tú dijiste ayer, la canción ¿Cuál, de, cuál? De Esa niña quiere que te de... Esa niña de... quiere que... que de... le den de sur... Entonces, de, lo de los hijos de rey, esa eh, era la prohibió. La prohibió, sí, ah, se ahí la no, la prohibió. entiende. Es que, ah, okay. déjame explicarte algo, Génesis. Por ejemplo, a esos Pero artistas, mi no es esa, mi bueno, a esos artistas es... le decimos: Mira, Manuel, me... eh, si tú no olvides tu música, es que tú no vas a tener la... el concierto en República Dominicana. Okay, mi pregunta es: Que la gente llame y diga, ¿eh? Eso beneficia que la prohíben, o sea. Ayuda en, en, en qué ayuda que beneficie. Y si no, en qué no ayuda, o sea, en qué no ayuda. Bueno, no ayuda en que ayuda Hola, claro, buenas. Niños. Hello. Buenas. Dígame, ¿usted cree que le beneficia prohibir las canciones urbanas a, a, al país? ¿Sí o no? ¿Y por qué? De mi parte la pueden prohibir, porque ahí hay una, dame leche. Y yo llevo un epicity. Y para eso es lo más grande, me leche y dame leche. ¿Por qué? Porque, como él está, o que es el dijo que dice la maleta, se va a ir No, porque yo ya te mato. O sea, yo creando un, oh, una nueva idea con esta canción. Como ella ya es la maleta que se la sabe, iba creando una agresividad con esta otra. Y como la que dice la maleta, agarro, te pico y te fundo. Y, y te entiendo. Hay una cuanta música que uno se puede buscar, que la vida mía la escucha, que eh, Y él va a cargando porque los es niños son una esponja y el teléfono del el, el teléfono sí que tiene el, el teléfono eh, que usan el portátil? no no no entra la llamada se siente fuera de servicio Ok, o sea, va a atención, eh, eh, atención será Fernando que, el, okay. el teléfono tiene que ponerlo como es no pero okay. tiene que ser de WhatsApp porque por donde esté llamando eh, no, bueno él, esa es su opinión <risa> yo eh, pienso yo pienso oye menci sí. beneficia para ti beneficia que la prohíban... Tú sabes que aquí hay muchas cosas que hay que prohibir y le hacen caso mismo. Porque uh -huh. esa cosa de espectáculo sale cuando ya la gente no haya que hacer. ¿Tú cuando, entiendes? Cuando pero, estás harto de la canción. Pero hay una cosa que donde, donde registran la... Un saludo de Pimentel. Uh -huh. <risa> A mi amigo Yera, cuando, ¿eh? No, Un príncipe. Tú haces una canción, tú que eres artista. Okay. Tú que eres artista. no Norman artista. Aquí la gente no sabe cuál hay es Hay que canción, registrar las canciones... Entonces, ¿por qué? Si usted va a registrar una canción, no lo prohíben ahí. No, esa canción no va porque dice esto y dice lo otro. Es lo que yo pienso. Es que aquí ya no se está haciendo eso. Aquí tú grabas un corito pero en redes sociales, ¿cómo? se pegue y mañana hacemos un sí, video. ¿Cómo tú determinas que se pegue? ¿Cómo tú determinas? Ajá. No sé. Bueno, no, o sea, el problema ¿cuánta? es que las, okay. las redes okay. sociales le han dado ese problema okay. al mundo okay. ahora. Está bien. ¿Quién regla? hace una canción y dice, esta canción se va a pegar porque, yo, porque dice tal cosa? Dímela. No, nah, no, nah, a nadie, nadie. Pero, nadie sabe lo pero que nadie donde llame. este problema es que llegan las redes sociales lo que tú agarras y te pones un corito y te pones a cantar las redes sociales se <risa> pega por las redes sociales le gustó al mundo entonces mañana viene y hacen un video okay. entonces ese que hace el video que muchas veces lo que anda buscando es que los views de su programa suban porque vio que algo se hizo viral y ya mañana lo invita a su programa y lo invitan a las redes sociales y lo invitan a la plataforma digital y le hacen un video entonces, el problema está en que aquí tenemos que comenzar a hacer algo. Es que yo lo que entiendo es que prohibición. Puede Pero, ser oye, más de multa. perdóname, Génesis. Mira, es que mira, lo primero tiene que, que hacer yo es que, que nos claro. tiene que dar vergüenza a nosotros como multa. nación, es que... que tenemos que ponerle una multa para que la gente se ¿Eh? eduque. No. Es Eso que... es un problema. Mira, ¿eh? mira que lo que pasa. Hay que inventarse mira una que ley que... para que los estilos de aquí puedan entrar algo con, con una es letra limpia. Yo lo que digo es que. Eso da vergüenza En estos tiempos donde hay redes sociales. Ya las prohibiciones no tienen sentido, señor. No tienen sentido. Yo te puse la solución. Usted la va a registrar porque todo el mundo, hasta la, hasta la frase, mira María Chibuda, se registran. Este claro, país. lo que tenemos que hacer o es o que vamos a, cumplir, Albie, la, ¿no? vamos a hacer cumplir la ley. Usted hizo una canción mal hecha, la tiró por las redes sociales, a usted lo vamos a castigar con lo que diga o la ley. Ajá. ¿Y cómo tú vas a castigar a Anuel? Bueno, ¿a quién? A Anuel. A todo el mundo. Bueno, Anuel, a Anuel le vamos a... ¿Cómo tú lo vas a castigar? Eh? De la siguiente manera. Ajá. El Estado le va a prohibir a cualquier empresario que presente a Anuel en la República Dominicana. ¿Y vos tú no multas a los medios para que no pongan a Anuel? ¿A quién? Multa a los medios para que no pongan Anuel como en no, Estados no, Unidos? También, vamos a hacerlo puede, en conjunto Vamos a hacer todo y lo que se pueda El Estado puede hacerlo todo ¿Cómo ustedes van a prohibir las redes sociales? Recuerden, señores, si pueden llamar al 809-725 Es que fácil 725 -05 -05 -05. Mire, Estados Unidos Prohibir las canciones urbanas Es disparate eh, o ayuda Mire hermano, Estados Unidos es el país que se ha creado Porque llegan de otro lado uh -huh. ¿Verdad? Sin embargo, emigrantes. todas esas emigrantes. culturas oye, oye. Tienen emigrantes Emigran a eh, Estados Unidos eh, esa es su formación. Ellos todos tienen una cultura sí. diferente. Sí. Todos tienen una cultura diferente, sí, pero, joder, pero cuando llegan a Estados Unidos todos respetan joder, las reglas mira, que Estados mira, Unidos mira, le ponga. Mira, yo tengo mi celular. ¿Me mira, yo en mi celular pago un dinero mensual en una cuenta de música, se llama Spotify. Ajá. Y en esta cuenta de Spotify hay más de, dos, de más de, yo creo que yo creo que más de 10 millones de canciones aquí yo lo que único que yo pago son como 4 3 dólares creo yo. Y hay y oye me, el gobierno me prohibió la leche, y a que está y ya que está en Spotify. Lo ahí. A que esté en Spotify, lo voy a buscar. Spotify es una no cuenta privada de cada de cada artista claro. o una empresa. Pero me te estoy diciendo, mira, es mira una empresa. Miren señores, miren. Es una empresa internacional. Miren. Miren, miren mírenla ahí, miren ahí. Mira, flaco, dale ahí, mira. Espectáculo Público prohibió la bebé. Y la tengo ahí en Spotify. ¿Cómo me la prohíbe a mí? Bueno, ¿Cómo sí. ¿Cómo tú sí. me la prohíbes a los muchachos de 14 y 13 años? ¿Cómo, cómo, cómo iba bueno, a pedir mira, que primer, esa canción no suene ahí? Pero mírala ahí. Es, lo mírala primero ahí. es que no todo el mundo tiene Spotify, mucho menos ¿Qué los Que No, niños. aquí hay una gran mayoría. ¿oíste? No, pero oye, aquí me, Hay una gran mayoría. Pero tiene no lo utilizan en, el momento, ah, okay, está en bien. el momento necesario. Vamos a buscar en, en YouTube. ¿Está prohibida la canción? No entiende. Usted tiene una cuenta de YouTube. Si usted la pone en su no, no. como artista, la vamos... Lo vamos a multar. lo okay. Vamos va a meter los presos, okay. vamos a meterle medio millón de pesos en una multa. Mírela ahí. No, lo lo pone a poner a barrer, no va a poner el audio, pero mírenla ahí. La canción que prohibió en República Dominicana está en YouTube. Dime. Dale flaco. Oye, oye, güey. oye Mira, oye, tú quieres. Eh, tecnológico. mi Tecnológico. Se puede prohibir eh, que se suba la canción eh, a la compañía ah, entonces, de YouTube. Es que, ¿Y qué es eso que te va a decir YouTube? Eso es censura previa. No se sé puede subir censurada. Eso es censura previa. Tiene que afectar directamente, hacer un, algo bien que afecte directamente a una persona para poder Pero entonces eh, eh, el Estado, atención, el Estado no, lo que no que puede hacer, pedirle... ¡Repóntelo! ¡Repóntelo! respóndelo. que nadie va a respetar a nadie, porque eso, lo que estamos hablando, el tema es... ¡A el lo lleno, buenas. El problema no, es buenas! Aquí todo es malo. Está bien que prohíban las canciones urbanas no, no, o, no, o no, es un, No, las urbanas no, no las urbana, no, no, no, la no, la que la tengan letras... No, tenga letra, A la lo buenas, te escuchamos yo opino que sobre de prohibir la canción ajá. Mmm, es una ayuda más para el cantante porque la gente ahí va A la plataforma digital o a cualquier sitio a donde se encuentre la canción a ver por qué sentido o por qué frase han como quitado la esa canción eliminar esa canción sí la gente va y, va y ahí le sube más rating ahí la canción suena más entonces lo que se tiene que hacer, lo que estaban diciendo, cuando YouTube vea que se va a subir una canción que diga dicho, prohibirla y no dejarla que la suba, porque después que está subida, lamentablemente el caso, ya va a seguir subiendo y va a seguir subiendo el reto. claro es. Sí, pero YouTube no va a hacer eso. Bueno, porque, porque para país El, no no. el país lo que tiene que hacer, eh, no sonar ninguna canción de esa. ¿Ya? Es que, oh, bueno. No, no, que no pueda controlar el la No hay bueno, canción. Bueno, bueno, la canción hablando que Fulano canta así. No, no, no le den concierto. No puede concierto. No en puede país. entrar la a la República Dominicana. No puede entrar a Cardi B. No puede suena, entrar a Suena sea. en la mega sí ella. ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué se resuelve ¿Eh? Hay emisores en Estados Unidos. Explícita, no, no tiene un, no, no, tiene un, tiene un coso. La ponen en la misma canción, pero con un, pero su coso. Un, con... un coso ah, que ah, luego... Un un ah, su, su, su pito. Su pero por qué? Pito, pero, ¿sabes por qué ponen ese pito? Porque le dan 25 mil dólares de multa al mega. Pues si te la multa. Yo mismo, dije, yo dije, la una multa cosa para, es, para, para, palabra, espérate, eh. mi amor, papi chulo, me dice un amigo mío. Una cosa es que te multen. Yo dije que yo estaba de acuerdo con eso, claro. otra cosa es que te prohíban, porque cuando tú prohíbes una cosa, la gente lo busca más y tú quieres que no la prohíban. Pero es lo que tú tú estoy diciendo. Que la Mira, te te estoy Genesis. Diciendo que la quién canta más dicho que los negros en Estados Unidos. Estamos hablando de que el gobierno, Be ok, escúchame, pero. ¿Quién dice, sí. me ha dicho que ese los negros es en Estados Unidos? Ese es el gran problema, ese es el gran problema. ¿Usted ha los escuchado la canción? Siempre Así. queremos estar en comparación con otros. No, vamos tú, a hacer otras cosas nosotros. Mira lo que que y al otro gobierno. que se lo lleve el diablo, Oye, pero el vamos a hacer lo tiene que tú me dijiste a mí, tú me pusiste a ejemplo de Estados Unidos, yo te dije, los negros en Estados Unidos, los tipos, los que... Mira, lo lo mira lo, lo, lo que pasa. Escúchame, la canción de Black Yellow, de Cardi B, la dominicana. Esa canción usted la escucha, mira, si usted sabe inglés, mira. Si usted la entiende, usted la entiende hay problemas. Hay uno dicho fuerte. ¿Qué pasa? Ella sigue sonando normal. Pero los medios de comunicación la ponen a ella de manera censurada. ¿Me explico? Pero no la prohíben. Porque si la prohíben, llama más la atención a que la gente ah, no la vaya. Censura. ¿Me explico, una pregunta como ¿Ya tú. te ¿cómo ya? tú que eres el tecnólogo del no, grupo? No, no, porque que eso, eso jala más. La prohibición... ¿Cómo, amor, oye, ¿cómo ¿cuántos, ¿Cuántos, cuántos millones hay ahí? ¿Cuántos millones hay ahí, ¿Cuántos millones hay ahí? ¿Cuántos millones? 11 millones, millones ahí. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, ¿Cuántos La bebé, artistas... La millones. ¿Cuántos artistas latinoamericanos son malcriados? 11 millones. Mira. ¿Eh? ¿Cuántos voy artistas algo, latinoamericanos el... del mundo de reggaetón... Espérate. ¿Tú entiendes que son... Mío, ¿cuál? Que son malcriados. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De, ah, no vamos a hablar. Mira. Lo que tiene que hacer el gobierno, lo correspondiente Lo que, lo que estén en sus Multa, manos. para mí yo creo que es multa. multa Multa, lo que esté en sus manos multa. Las redes no las puede controlar el gobierno Usted multa todo el que... Multa el artista ¿verdad? y multa el medio. Claro, multa el y medio. El medio que lo ponga, lo, lo, lo multa. El, el artista que puso la canción así, Entonces com, llegó, lo comenzamos a hacer mismo, algo. Entonces, ¿qué, ah, ¿qué vamos sí, a hacer? Pero no filtra, no, aplique no con el disparate, diga que vamos a, diga, a ponerle un filtro a las canciones. Porque aunque tú también, le pases el filtro... la vayas a registrar, también tiene que ver qué es lo que van a registrar. Claro. Locales, Cuando y usted vaya a, a poner una canción, a registrarla, usted tiene que cantarla tiene que decírsela al que la, wow. al que, al, al que, a que le va a Puedes llenar el documento y decirle, mire, eso no va. Puede llamar al 809 725 0506 -05 -05. Eso no va. Y si la canta en redes sociales, si la canta en Ella una discoteca, va no, hey, multado. Mira, mira. ¿Eh? Muchachos, ¿tú quieres comenzar con usted el Oye, me te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién es, a quién deberían prohibir fuera? Sí, a eso vamos. ¿A quién? A Noel. El primero, el, el primero. El primero, claro. A Noel. Oye, señores, pero yo... yo yo dije algo en, en una rueda de prensa y Anuel y el manager de Anuel me dijo de todo. Y a mí me comieron los fanáticos porque hay una fanática muy y, grande. Y, ¿Y qué fue lo que dijiste? No, que pues le hice una pregunta que no le gustó. Bueno, <risa> el punto está. Porque ese es el problema, cuando ellos no le gustan me... no lo aceptan, pero lo malo de ellos no tienen que aceptarlo. Ajá. Eso Anuel, no es así. Si, si, vamos a, al urbano no. explícito, ¿verdad? Anuel debería estar prohibido entonces. Bad Bonnie, Carol G, Brian Mayer, Nengo Flow, otro más de los de lo que de los fuertes. O Mayri. ¿cómo se llama el otro, eh, eh, el blanquito? Noriel. ¿Cómo se llama? Eh, Braitiago. Braitiago. Hay, hay mucho, hay mucho. mucho. Darel. Te hace una pregunta, los presidentes latinoamericanos no, no se juntan, no tienen una cumbre, una vaina para ellos juntarse. Porque para ellos es supuestamente eso, su libertinaje. Su libertad. Eh, yo creo que los presidentes bueno, de no, cada nación, no, no, cuando, se juntan, eso, no, no, cuando se juntan, no, no, no, cuando se juntan. No, no, no, ya, eh, ya tú estás haciendo populista No, espérate, que un gobierno. Es, es, populita, es que el eh. gobierno es que puede quitar y poner las cosas. Es es populismo. Tú y yo podemos ponerle una multa a un artista. No, pero el gobierno a través de la fiscalía puede. No, no, no, es populismo. Ah, pues ves que es el gobierno. Eso es populismo barato. Vamos a una pausa. Tienen que juntarse todos los gobiernos a ver si se arregla Vamos a debatir otro tema que venga Jesucristo ya para que se acabe esta vaina. Otro oh. tema que quiero que usted esté atento para que usted llame. Wow. Y es político. Así que venimos con cosas Ay, Dios políticas. Dios y no Dios. se quillen los políticos que no estamos en eso. No eh, estamos en colores. Oye, viene de problemas. <risa> ya lo sabe. <risa>